Señores, las bullas del día, Haití, fuera de control, los ricos buscan visas para venir al país. Señores, tremenda la situación de nuestros hermanos haitianos, el terror que están imp imponiendo los grupos pandilleros que controlan barrios y calles de Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y otras ciudades de Haití. La inseguridad generalizada, desempleo, quiebra de negocios, falta de alimentos, combustibles,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 Tal es el caso de George Bassing, un hombre que cerró su negocio junto a su esposa y dos hijos menores de edad, abandonó su casa y tras conseguir visas dominicanas en Puerto Príncipe, decidieron entrar al territorio dominicano, señores. Eh, por lo menos los lo ricos y clase media eh, están solicitando la visa como debe de ser. Si sí, es con visa que entren todos, pero legales. Claro. Legales. legales y... que... Si hacen los procedimiento como es, ya pueden entrar. Vienen aquí a negociar también. Hemos visto últimamente en el centro tiendas de, de ropa, o sea, tiendas organizadas. De, sí, de yo he vi, de visto, de visto de yo he visto, ya. sí, no, varios va nacionales haitianos que lo he visto con negocio aquí. Un negocio colmado un negocio allá abajo, lo he colmado. Tienda de teléfono. Yo, yo he visto ahí en el centro he visto he tiendas de teléfono de haitianos que ellos arreglan y eso. Claro. Que vienen ya aquí eh, en busca de, de una mejoría, como cualquier eh, eh, inmigrante va a otro país. Por ejemplo, nosotros los dominicanos, que vamos a, a esos países donde se ganen dólares, atrás de un sueño también. Claro, y hay que legalizarse. Para Pero hay que legalizarse y, no. y, y, y esa medida de, de, de, de los haitianos, de los inmigrantes aquí, tratar de cesar eso para que lo, los que vengan legalmente puedan estar tranquilos aquí. Porque el problema son los ilegales que vienen aquí. Eso es lo que daña. Entonces los que vienen legales a trabajar sufren la consecuencia Eso es así, eso es así. Esperemos que esto se resuelva. Digo es que si hubiera oro en ese país hubieran todas las naciones atrás de, ese atrás, país. Atrás, sí. atrás, de, atrás de ese país eh, y metiendo porque la máquina es que uno se eche al hombro de ese país, pero también las Naciones Unidas debe actuar. Eh, claro, debe, debe lamentablemente, esa la parte. política en ese país ha llevado ese país a la, a la quiebra, a, eh, a la eh, miseria, ¿verdad? Porque, desesperante, desesperante. Es muy desesperante. Es el caos en Haití. Lo que está pasando también igual que en Cuba, que la gente también te ha dado, dado el pecado. Jorge, Dios, sí. está bravo, Dios está bravo con ellos también. En Cuba no se come. ¿Con quién? Con, con, con ese país. Con Dios Haití. tiene, tiene, tiene, con tiene un, claro no Haití. Dios tiene muchos años bravos con ellos porque es que ellos no quieren aclamar la palabra. Aclamar También. La palabra. Ellos eh, usan su magia negra, su, su brujería. Entonces Dios no va con eso. A veces papá Dios se sienta a observar eh, y, se y los remenea. De... No, le da sus remeniones. Sí. Es así. Haití, sí. Haití, un dato, porque ustedes que esto es cultura general, Haití fue el primer país, primero que nosotros en tener su independencia. Allá, o sea, ya él tiene era una potencia grande antes de de República Dominicana eh, también eh, yo creo que Italia Francia eso, esos lados o se han y fue el, país, el, sí. el primer país negro porque o sea, que el tío es, una, es una región negra de gente negra en tener independencia es, es libre independiente en aquellos eh. tiempos cuando nada eran los esclavos que tú me entiendes y sí. un país independiente negro era algo raro todos sus muchachos que sabe cultura general y no, soltero están eh. hablando eh. viejo y así, sí. eh, así lo cambian por un <ríe> pelotero tú me entiendes <ríe> bueno, Dios no mío imagínate. esto va así.